Las redes sociales son, por así decirlo, el medio que más da identificación a una persona. Pues en estos, una persona puede hacerse famosa de la noche a la mañana, haciendo lo que sea. Realmente hay ocasiones en los que no necesitas tener una habilidad en especial para triunfar en las redes sociales. Con la implementación de redes como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, los usuarios crean páginas, perfiles donde suben contenido para un público en particular, con la intención de hacerse virales y con ello triunfar. Lo que hoy en día está de moda son los videos cortos y la aplicación por excelencia es TikTok una de las apps más populares de todo el mundo que por sus carentes restricciones los usuarios pueden subir casi cualquier tipo de contenido sin problema pero hay ocasiones en que las redes sociales nos dejan usuarios que sorprenden que paran el mundo por un momento y hacen que todos se dirijan hacia él pero no por hacer un baile viral no por hacer actos de caridad no, más bien por el comportamiento extraño y a la vez perturbador que puede llegar a ser. Hoy te presento el usuario de TikTok más extraño que verás. El perfil lleva como nombre Natalia o arroba Natalia y Chris. En un principio podrás imaginarte que es una chica que sube contenido típico como la mayoría o que tal vez haga otro tipo de contenido para llamar la atención pero te pondré unos pequeños fragmentos de video y ahora tal vez pienses de nuevo Ahora que viste este video, pensarás que acabo de ver, tal vez rápidamente, ya hiciste tus hipótesis sobre el por qué esta persona tiene como pareja a una muñeca de trapo realizada por el mismo y que, aparte, ha creado a una familia entera de muñecos. Pues, antes de nada, se sabe que el hombre lleva por nombre. Chris Montenegro Ortiz, que hasta el día de realizado este video, él decía tener 26 años, realmente no hay mucha información sobre él, hay teorías que hablan acerca de que este usuario perdió en un fatal accidente a toda su familia, pero incluso el propio Chris comentó en una entrevista que no, que no había perdido a nadie que solo no había podido mantener una relación y por ello, cansado de las decepciones, creó a su propia familia. Chris en varios videos comentó que nunca tuvo suerte en el amor, que no podía conseguir una pareja y para él era una ilusión tener una familia que en el mundo se sentía solo y tenía muy pocos amigos que generalmente recibía bullying en la escuela y que por lo general estaba solo en clases que había tenido ciertas relaciones pero estas terminaron esto creó en Chris alguna clase de frustración que probablemente lo hundió en ciertos problemas de salud mental y en una ocasión, él decidió crear a su propia familia, con cabezas de maniquís, de muñecos o creando los propios muñecos con trapos o telas. De esta manera, Chris empezó a compartir por la app TikTok, videos cortos donde mostraba su día a día con su nueva familia, yendo a comer, yendo en el transporte público y en general llevando una vida normal y corriente, pero claro, el comportamiento extraño de Chris generó miedo, terror e incertidumbre entre los mismos usuarios de TikTok y con las mismas personas en la calle. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Crees que cualquier persona tiene derecho a vivir su vida como él quiera? ¿O crees que realmente Chris necesitaba o necesita ayuda para poder afrontar de manera psicológica las decepciones amorosas según una información actual Chris ya consiguió una novia real y quemó los muñecos pero esto no está del todo confirmado pero algo que podemos pensar si esta nueva relación de Chris termina ¿Él regresaría a la misma práctica de los muñecos? Sin duda, un caso que puede perturbar a cierta parte y a otra le puede llegar una clase de empatía por él y sobre todo a aquellas personas que se sienten solas en el mundo y que recurren a este tipo de compañías para reemplazar el afecto que no han logrado conseguir. De esto podemos sacar muchas conclusiones que claro estarán divididas, pero algo que sí podemos mencionar es que el gran impacto que tiene cualquier aspecto emocional en una persona es catastrófico, sobre todo en aquellas personas que son dependientes, no cabe más que decir que desearle lo mejor al usuario Chris y que esperemos que todo en su vida vaya bien. Hay usuarios que comparten su situación y otros no. Pero aquí, tú tienes la última palabra. ¿Qué piensas? Coméntanos abajo. Esto fue un video más de Refrescados X. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.